A ver esto este, este. existe un mundo digital donde puedes pasar archivos más de 4 GB Me gustaría indicarle por correo que haga una imagen. Una imagen de... De, del, del, del sistema. Hola amigos de ¿Te acuerdas la radio, no? radio? Central Brasil radio Brasil, Brasil Central. Central. Hola, yo hago así cuando hey. Hola amigos de Radio Brasil Central. Yo soy Quiliro Ordóñez, presidente de la Asociación de Software Libre del Ecuador y miembro del Consejo de la Fundación de Software Libre América Latina. Hola amigos, soy Juan Carlos León, del Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Y aparte trabajo en El Diferencial, un espacio de investigación de arte y tecnología, y en la Mediateca, que es un proyecto que trabaja con contenidos copyleft. Estamos aquí para, eh, para una residencia aquí en Goyania, para eh, hacer un proyecto que se llama Bon Compartillar. Es un proyecto que estamos haciendo junto a Resteliña, Casa de Árboles y junto a la Universidad Ofillé de Guayana. Eh, estamos trabajando en un dispositivo eh, que permite un dispositivo de acción hacking eh, para compartir información, ¿no? para compartir saberes. Este dispositivo está hecho con meta reciclaje, con material reciclado a partir de otras computadoras y está trabajado en software libre. Sí, fue construido para que la gente comparta eh, obras que tienen, sea de ellos o de otros autores y que otros lo bajen del, del dispositivo. También se puede interactuar con él a través de Internet. Se puede subir y bajar archivos. Lo que queremos con este dispositivo no es crear un hardware de uso, eh, de uso exclusivo, más bien queremos crear un dispositivo, un hardware, que pueda ser replicado lo tomamos como una acción más que como, como una obra de arte o como, como objeto para la venta. En este caso es una acción que a partir de la interacción que tengan las personas con el, con el dispositivo puedan comprender que compartir saberes es la base del conocimiento y es la base de de la producción, es la base de una sociedad eh, que puede crecer, es la base de todo. El compartir eh, probablemente es la mayor riqueza que tiene un pueblo. Si es que empezamos a restringir lo que nos permiten o no nos permiten compartir, nos dividen y nos dejan impotentes. Entonces... Esta es una acción política, es una acción social que estamos haciendo para que todos tengamos el derecho a compartir. Compartir saberes. ¿no?